El segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte condenó este miércoles a cinco años de prisión a Juan Carlos Rodríguez, acusado de amenazar de muerte a Carolina Colón, hecho registrado en el Distrito Municipal de Guaraguao, Provincia Duarte. Por en consecuencia, se le condena a recibir la pena de 5 años de prisión, suspendido de manera parcial, de los cuales deberá cumplir tres años de prisión y 2 años suspendidos, según se le pone el artículo 341 del Código de Justicia Penal. En tanto que a su salida del tribunal, la víctima saludó la decisión, reiterando que se hizo justicia en el caso. No es justo.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 Anteriormente ustedes han tenido situaciones parecidas cuando eran pareja. No, nosotros nunca hemos firmado pareja, él está obsesionado conmigo. De los cinco años, dos están de manera suspensiva. El tribunal en el día de hoy, en el marco de la sentencia, así lo refirió. Para NTN, Joani Paulino.